Hola, mi nombre es Ernesto Bazano. Eh, voy a hacer una crítica a la película Rock and Rule. Eh, quería hacer esto para dispersarme un poco de, de la Capi Capitana Estelar, que es la serie que, de animación que estoy haciendo, eh, y quería como mostrar animaciones que me gustan mucho y, y contar un poco. Rock and Rule es una película de animación que para mí es como una especie de ópera rock, como que pusieron toda la canela asador, le ¿no? está dado hip de Bihar y Chip, eh, Lurrid Y la música propia de Nelvana Que es la productora eh, Está buenísima Pero no de guión y, y sobre todo como es la película es, es medio rara O sea, Realmente como que uno tiene que ponerse Ahí como Tener paciencia y mirarla Porque Bueno, va de una banda eh, no, Cuentan la historia de una banda Que Trata de triunfar, que tiene que da shows en un, en un barzucho. Y, y esta, en esta banda, eh, Omar no le deja cantar a Ángel, que es la coprotagonista supuestamente, pero en la película va tomando cada vez más protagonismo. Eh, no le deja to to tocar a ella y ya se nota, o sea, la vemos que buenísima tocando, que cantando todo. Y, y el malo, el villano Monk, quiere buscar una voz. ...que es como una especie de bosque va a abrir una... una como, un, ...como la entrada al, al infierno para que entre un demonio... ...porque Monk es un músico en decadencia... ...que está usando la magia para mantenerse en el poder... ...y es una especie de Mick y Provocon... ...una voz, una boca enorme... ...y, y como decía, como pusieron... Como son un montón de artistas buenísimos pero, de músicos buenísimos pero la música que más llama la atención es la de la, de la, la música incidental, la que nos pone en el clima de este de este de este mundo en el que lo, lo habitan principalmente gatos, perros ratones y, y en el que digamos, la magia existe como que ya todo el mundo como, la conversación de ellos ya demuestra que saben que Monk utiliza la magia, pero aún así es el como músico más famoso. Y, y como decía, necesita esta, esta voz y entonces secuestra a, a Ángel para que cante en su recital y de ese modo llamar, a la, llamar al, al demonio. Este. Y, y lo más que es lo... lo bueno, no quiero contar demasiado porque... Fuera de que la historia es medio rara como la cuentan. Es interesante ver las cosas que van pasando. Y, y lo, lo que está buenísimo es como la animación que tiene. Parece una especie de rotoscopio. No sé si es rotoscopio, si es referencia dura. Si es que realmente los animadores son geniales. Pero no es de extrañar con una animación canadiense que es la animación sea genial. Y bueno, y los fondos son pintados como a mano todos pintados a mano en acuarela o en aerógrafo y se utilizan mucho multiplanos como cámaras usamos la cámara y el, los fondos que se mueven en diferentes planos y lo loco es que es una de las primeras películas en las que usa, se usa eh, ser, eh, como la animación está servo asistida por motores y se nota como que la tecnología en ese momento no era como la más precisa del mundo porque la animación, estos movimientos de cámara son medios raros. Sobre todo, eh, puedo cambiar... A ver, es la línea de color blanca, así se, se ve un poco más. Estoy eh, no. sí, acá. Ahí está. Eh, se nota mucho porque, como decía, en la, en la época todavía las, los controladores, de, los drivers de motores, eran, tenían sus problemas. se subieron hasta los finales de los 90, así que... Eh, este Monk, que como decía, es un villano, es, es medio, medio así, es medio feo, pero bueno. Eh, y Ángel es... Um, una mezcla entre Debbie Harris y, y Nico, para mí eh, Está buenísima la animación realmente cómo, cómo se mueve todo parece un, una cantante de verdad eh, a ver si me salen los ojazos que tiene y como decía, la, la, los fondos son increíbles, están pintados a mano en, durante muchas secuencias de animación se ponen estatuas y se iluminan por debajo y realmente, o sea, digamos, los acetatos son los lugares donde se dibujan a los personajes de, en las películas antiguas en los 80 todavía no se podía hacer esto por computadora, obviamente entonces se los pintan un material transparente y este material de probante en esta película en particular tiene la característica que a veces lo iluminan por abajo. Sobre todo el demonio del final. Y la película, como les decía, va entre una ambigüedad de protagonistas entre Ángel y Omar. Que supuestamente es quien va a rescatar a la protagonista, pero pero ella como que se vale de por sí sola, ¿no? Se, se escapa un par de veces de la, del villano, el villano como que no oculta sus en, intenciones, de una, la, la secuestra, no es que ella está indefensa y no se dio cuenta y la están engañando, sino que... Claro, ella, a ella la secuestra directamente. Bueno, es horrible, pero bueno, más o menos no es una idea. Eh, y... y... Eh, digamos... Eh, en este... Eh, que muchos de los fondos además de estar pin, pintados están hechos con volumen o sea, son como superficies pin, eh, pintadas y, y con y relieve, digamos y filmados de arriba y dan una sensación muy rara, y, pero linda, o sea, que, que está buenísima. Y otros son directamente maquetas filmadas y pintadas a mano. Entonces parece una animación realmente y, y dan un efecto 3D que está buenísimo. y a dibujar a Omar, que es el protagonista, a ver si me sale un poco. una versión hiper simplificada el dibujo es re complicado que ellos tienen pero bueno y una de las particularidades que tiene es que uno puede encontrar un cortito que hicieron antes que tiene mucha mucho parecido con la esta historia el Bane hizo antes un corto con el mismo director Todo Pero creo que se llama Algo de El nombre del ratón y el demonio Y en ese caso Es directamente como un pacto El pacto lo hace la, la cantante no, no, es eso. no es el villano El no es directamente El demonio que la está engañar. Y bueno No quedó como Esperaba que dibujarlo pero bueno una idea y realmente la animación vale la pena verla y es mucho mejor que mis dibujos y, y como decía es como animación canadiense o sea que es animación de calidad y espero que la vienen que comenten qué les pareció y gracias al próxima